Se pierde y regresa Me vuelve loquito Se marcha su aire Me hace un desaire Tengo un amor perdido que anda por ahí pero lo encuentro siempre me pertenece a mí ese amor es una locura cada vez es más grandioso Hace que todo sea bello Es un espacio en el cielo Un destello Se pierde y regresa Me vuelve loquito Se marcha su aire me hace un desaire A veces es indecente y malvado A veces se porta sencillamente e inocentemente Me hace perder la paciencia Mas lo aseguro Le amo a conciencia me colma de fantasías Me lleva a cielos remotos Me hace perder los estribos Y más cosas que no escribo Se pierde y regresa me vuelve loquito, se marcha a su aire, me hace un desaire, mm, ese amor tan grande. Ese amor tan grande que me vuelve loco, se marcha a su aire, me hace un desaire. A veces es indecente y malvado, a veces se porta sencillamente, inocentemente me hace perder la paciencia me lo aseguro la amo a conciencia se pierde y regresa me vuelve loquito se marcha su aire me hace un desaire Me hace un desaire Me hace un desaire